Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, Seultime. Estamos aquí un nuevo video de reacción para el canal. Vamos a seguir seleccionando el canal de y Vamos a seleccionar una dos parodia de Naruto. Que subió estos, estos últimos meses. Y bueno, vamos a empezar con este que hice el chat chica <ríe> Así que vamos a ver qué contiene esto. Y dale play y va. Ok. eso? Vale, no A ver qué pasa... Ya vamos... Sí. Yeah. No, no, <laughs> Ok, a ver qué pasa. ¿Eh? Tres temas. Tres temas, bien, ¿Para qué te la aposta? ¿Eh? ¿Y ahora? Ah, okay. Y entonces <ríe> y entonces Shigamado se agachó a todas, sí. <ríe> Naruto escribió y <"Yo>, mandó ¿no? <ríe> un universo erótico <yo> como <ríe> Shikamaru como protagonista <ríe> a la llama de gusta <risa> fue adaptado al cine de una película llamada 50 sombras de Shikamalu, que fracasó. <risas> ok. Es muy random pues.